Señora Gutiérrez, vamos a ver un par de aspectos sobre Inagra, sobre la empresa eh, que, que limpia, que recoge los residuos de la uh. ciudad. Ustedes han dicho hoy, en su día, permítame que lo, lo recuerde a los oyentes, aquí ya también lo, lo tuvimos, tratamos el asunto eh, con eh, uno de los representantes del sindicato minoritario eh, que existe en Inagra, ¿verdad? El señor Garzón. Usted vuelve a, a decir, ¿no?, lo que dice este sindicato, que las elecciones de representantes sindicales en Inagra llevan dos años bloqueadas sin celebrarse, eh, que se hicieron en marzo de 2016, fueron impugnadas y anuladas, en fin, y una de las candidaturas que se había presentado fue anulada por no haber presentado la documentación necesaria, ¿no?, para... ...acreditar la, la representación. Es un tema complejo, pero en cualquier caso ustedes lo que le exigen al Ayuntamiento, puesto que forma parte de la gestión de la empresa, es que tome medidas en este tema, ¿no? desde luego, se forma parte del Consejo de Administración hay cuatro concejales en ese Consejo de Administración y este es un servicio fundamental para la ciudad lo que planteamos es que se debe eh, restablecer la legalidad en cuanto a la representación de los trabajadores, que actualmente pues no se está cumpliendo y no lo decimos nosotros, ni lo dice este sindicato es que lo dice la jueza eh, lo dice claramente que se tiene que que se tiene que repetir la celebración de esas elecciones, se tiene que celebrar ya y llega a, decir, llega a dar un plazo de, de cinco días y en caso de que no se cumpla con esto, dice que dará trasladará conocimiento a la Fiscalía por si hubiera alguna infracción que fuera de, digamos, tuviera alguna implicación penal, entonces es que lo está diciendo la jueza directamente que se tienen que celebrar estas elecciones para que los representantes de los trabajadores tengan o sea, para que lo, tengan, los trabajadores tengan representantes legítimos. Porque además lo que nosotros destacamos eh, en este momento es que eh, se está negociando el convenio que determinará el futuro del servicio... Eh, y no se está haciendo por los representantes legítimos de los trabajadores, entonces esto es clave para el futuro de un servicio pues que, en fin eh, la plantilla es de 500 trabajadores supone la cuarta parte el equivalente a la cuarta parte de la plantilla municipal un 15% del presupuesto y un servicio que es, que es imprescindible para la ciudad y lo que planteamos también es que este es el momento eh, cuando el contrato va a cumplir en, en 2020, está muy próximo el, la finalización de ese contrato Inagra, en la que recordamos el ayuntamiento tiene un 20% de participación ese contrato está próximo a cumplir y es el momento de abrir un debate sobre el futuro del servicio, cómo debe ser ese, ese servicio y lo que estamos viendo también es que el equipo de gobierno tiene unos planteamientos respecto a este y a los grandes al resto de contratos del ayuntamiento que es abaratar costes a base de recortar personal, ya hubo un recorte en el personal muy fuerte de eh, casi el 25% en los costes del, del personal que supuso un una reducción del coste del 19% pero que son ni se ha trasladado a la tasa, no se ha puesto ni menos, ni menos coste para la ciudadanía y, y lo que ha supuesto desde luego ha sido un empeoramiento del servicio. Eh, entonces vemos que la vía que hay que seguir no es esa, eh, no se están cumpliendo pues cuestiones. Tres de, tres de cada cuatro kilos de residuos siguen yendo a vertedero Y esto no se arregla por la vía que se está tomando eh, Tenemos que plantearnos ese modelo Simplemente como ejemplo, la inversión que se hizo en los sensores Que se anunció el año pasado como una medida que iba a mejorar En los contenedores La eficiencia ¿eh? del servicio en los contenedores eh, Es que se ha reducido el número de residuos eh, que se han recogido de forma separada Ha aumentado el volumen total, uh -huh. y, pero se ha reducido el, el, la cantidad de residuos recogida de manera separada con lo cual no está suponiendo una mejora en absoluto, en todo caso al revés. Sí. ¿Y Entonces, por qué dice usted que, que ha empeorado el servicio, además de lo que acaba de comentar? Bueno, el recorte que hubo en personal, ese recorte de la cuarta parte de la plantilla, eh, perjudicó gravemente a los barrios, y eso está además por escrito puesto, se garantizaba el servicio en las zonas céntricas o más visibles de la ciudad, en detrimento eh, del, del resto de barrios de la ciudad. Eh, entonces, ese acuerdo de reducción de la plantilla se sabía ya que iba a tener esas consecuencias y las ha tenido. entonces Mm, lo que planteamos es que la vía no puede ser esa. Nosotros planteamos abiertamente que se debe estudiar la remunicipalización, se tiene que plantear la remunicipalización del servicio. ¿Usted en cree, Córdoba, que, que afectaría, servicio sí, cree que afectaría a la plantilla? ¿Correría a riesgo la estabilidad? la estabilidad Todo laboral? lo contrario, todo lo contrario. Uh -huh todo lo contrario. Lo que nosotros planteamos es que no hay, los ahorros que hay que hacer no son en personal, es en los gastos, en los sobrecostes que tienen eh, los servicios externalizados. Primero, en el IVA, que no pagaríamos ese IVA. Sí, Segundo, en los gastos generales de la empresa y en, el, y en el beneficio industrial. Incluso una ciudad como Málaga se está planteando muy seriamente la remunicipalización. En Córdoba y en Sevilla está municipalizada, en Córdoba cuesta la mitad, la recogida y limpieza, en Córdoba cuesta la mitad cuando tienen más población y más extensión. Uh -huh. Entonces, es que las experiencia lo está demostrando que en este tipo de servicios eh, la remunicipalización eh, optimiza eh, los costes y los servicios, eh, sí, es ya. muchísimo mejor. Y, ¿Y lo que dice, plantea sobre todo es que en que, un servicio como este sí. no hay que recortar en personal la vía no es invertir en tecnología, todo lo contrario. Ya, eh, cumple el contrato en el 2020 creo. ¿no? En el 2020, efectivamente, y claro, un convenio laboral que se está negociando ahora... Eh, tendrá consecuencias en ese futuro, eh, sea remunicipalizado, sea con otro contrato, tendrá consecuencias. Y se está negociando por los que no son los representantes legítimos, y que no es que lo digamos nosotros, es que lo está diciendo una jueza ya. clarísimamente. Ya. Bueno, señora Gutiérrez, mientras hablamos con usted, hemos recibido eh, la llamada de, de una oyente. Eh, no es la primera vez eh, que se producen llamadas en este sentido, solicitando, pidiendo encarecidamente, incluso ya hace algún tiempo un oyente lo dijo en directo, que por favor eh, se, se considere la hora de recogida del vidrio, porque se hace en algunos casos de madrugada. Y bueno, eso despierte a la gente, eso genera molestias, sí. como todo el mundo sabe, ¿no? Efectivamente, mm. sí. Mm, esto, de nuevo, eh, es una gestión directa es necesaria. Milla. Es de un servicio así, que tiene una repercusión tan directa. Uh -huh. mm. Muy bien. Eh, Marta Gutiérrez, muchas gracias por atenderme. Gracias eh. a vosotros. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes.